Nosotros acá en lo que estamos trabajando en relación al, al, al frutí es por el momento empezamos en el año 2012 a trabajar con un lote, un lote de eh, naranja de hundido. Este lote lo que hicimos fue con la gente de Concordia, que son los que desarrollaron toda esta plataforma de frutí y demás, concretamente con el ingeniero Sergio Entonces nosotros le dijimos, para nosotros esto era un, un lote demostrativo, que lo que venimos a hacer es trabajar integralmente, es decir, gente de distintas disciplinas, donde cada uno de su visión aportaba ideas para tratar de hacer una conducción única de este lote y que el productor maneje los otros 14 de acuerdo a su criterio y demás, entonces después hacer algún tipo de evaluación, entonces el Tick nos viene justo como para meterle un poco más de metodología a lo que veníamos haciendo, entonces con Sergio lo que hicimos fue dividir este lote en 10 eh, sublotes, cada lote está marcado, identificado las plantas de la esquina en ¿no? cuatro uh -huh. vértices por una cinta de peligro. Uh -huh. Y dentro de cada lote se sortió este, la planta que nosotros seguimos, o sea dentro de este, de este lote hay 10 sublotes y en cada sublote una planta, pero uh -huh. nosotros seguimos 10 plantas en total. Y de cada planta lo que hacemos es seguir de acuerdo al tic, la cuestión fenológica y la cuestión sanitaria. sanitaria. Lo que hacemos es tratar de que eh, eh, mida y vea, vea, siempre la misma persona. No que un día lo mira uno o una planta o un brote lo mira y el otro va tomando raya. Esta es la planta del sublote 1. Está sí. identificada con esta, con esta cinta. Uh -huh. ¿Es cierto? Y este, eh, además la planta tiene un cartelito en donde identifica el sublote sí. que sería el 1, y el número de planta que, está 20, que es 27. Uh -huh. bueno, la planta está dividida en, en cuatro cuadrantes, cada uno coincide con un punto cardinal. Y verticalmente también en tres estratos, superior, medio inferior dentro de la copa. ¿no? Entonces, bueno, dentro de cada uno de esos cuadraditos que estarían determinados por el cuadrante, en cuanto a punto cardinal y la altura de la planta, ahí se, se marcaron brotes o ramitas en su momento. Y eso es lo que se observa cada vez que venimos, ¿no? que, que determina el estado fenológico en base a las tablitas que vos tenés ahí en los, a las a los, este, fotos, uh -huh. este, si hay fruta se mide el, el diámetro y hay algunas eh, como es plagas o enfermedades que también se registran. Por ejemplo, presencia de minador o de diaforina, si la hubiera, que acá en Buenos Aires. Estado general de la planta. Esta, esta es la planilla, Gonzalo es el <coughs> que monitorea y nosotros llevamos el registro. Lo que primero ponemos es eh, la fecha. Gonzalo lo que va a, a contarnos ahora, qué es lo que está viendo desde el punto de vista de eh, fenología en brotación y en floración en cada una de las tres posiciones. Uh -huh alto, medio, bajo, de cada uno de los puntos cardinales. A veces no es que coincide exactamente con la brújula, porque cuando uno sí. viene marcando, a lo mejor no encontrar justito ahí en la línea. Sí. Entonces uno se corre un poquito, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces estamos en el este alto. También es B2. Sí. Y acá como tengo fruta, la mido. el diámetro. y esto mide 4,9 se sí les mosca blanca por todos lados ¿no? es uno de sí. los problemas ¿no? principales de, de este sector del lote ni siquiera es todo ¿no? Pero